Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo solucionar los problemas de driver en el ordenador para hacer ello simplemente vamos a ingresar a equipo disco local C vamos a buscar la carpeta que tiene por nombre Windows luego vamos a buscar la carpeta que tiene por nombre System32 y aquí en System32 vamos a buscar la carpeta que tiene por nombre Driver como la pueden ver está aquí y lo único que ustedes van a hacer es lo siguiente en esta carpeta se encuentran instalados todos los drivers del ordenador van a tomar una, esta misma carpeta la van a copiar la insertan e eh, instalan el, el archivo en una USB de, la van a copiar de un ordenador donde ustedes vean que los drivers funcionan a la perfección y una vez metan la carpeta en, en la usb, vienen y la pegan aquí y lo mismo hacen con eh, esta que está aquí que dice driver start y la pegan allí y luego se vienen a la misma a esta carpeta de acá y vamos a buscar driver y van a tomar del ordenador de origen esta misma carpeta, la van a copiar en la USB y la vienen y la pegan acá. Y lo mismo hacen con Driver star Y eso solucionará el problema de instalación de Driver en el ordenador. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Este es un truco bastante bueno. Y le servirá para toda la vida. Hasta la próxima. Chao.